Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lidia Escobar y gracias por estar en mi página. Si nos estás viendo en Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn, también estamos por ahí. Te mando un abrazo muy fuerte. Hoy estoy de nuevo con Neus García, que es autora de la trilogía con T de Talento. Son tres libros dedicados a, a la educación, al acompañamiento de niños a quienes les han diagnosticado TDA, que son hiperactivos o que tienen algunas dificultades de concentración. Estamos tratando de sacar todo lo, lo mejor, lo mejor de toda la investigación que ha hecho Neus, de su experiencia, de lo que hace actualmente como, como instructora de yoga, como profesora, instructora también, ¿no? Eh, perdón, Neus, ahí ya me bloqueé. Eres... Soy, bueno, instructora de, de Hatha Yoga para adultos y para niños con necesidades educativas especiales y también soy técnico en educación infantil. Ya lo he repetido varias veces, pero técnico sí. en educación es lo que no se me viene. Ustedes saben, si nos están viendo en Latinoamérica o por España o no por aquí, porque yo vivo en Francia, pues algunos términos no son los mismos y hasta encontrar, pero bueno. Quería que Neus se explicara para para que vean que todo esto es fruto de, de mucha experiencia, de, de mucha búsqueda y de, sobre todo de, de, de la motivación por ayudar a otros padres de familia, a profesores, que es mi caso, uh, y de hacer pues, que, que sea más llevadera, ¿no? que, que la calidad de vida sea mejor para los niños. Hola Neus, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, muy bien. bueno. Eh, hoy Neus nos va a dar algunos tips para las mamás. Y también yo creo que para maestras como yo, porque me ha tocado, yo soy alguien con mucha paciencia, uh, que me adapto a, a, al, al alumno, al, al grupo, pero que sí me he visto en varias ocasiones en las que no sabía qué hacer. qué hacer Cuando estás con un grupo de 30 alumnos y que tienes pues unos 10 que, con mucha energía y que estás acostumbrada al método tradicional que es los niños están sentados copiando, haciendo preguntas a veces, pero en, ese, en, esa, en esa situación tradicional y que estos niños necesitan otra, otro tipo de, de, de acompañamiento, yo la verdad no sé, no sé. Por eso le he pedido a Neus que nos acompañe una vez más y ella nos va a dar hoy algunos tips para las mamás o maestras como yo, que a veces estamos ya así al borde. Bueno, tú eres maestra de niños adolescentes, ¿no? Más bien. Sí. Hay un poco de diferencia, pero... Hay diferencia. Bueno, sí. Neus, de todas formas nos vas, nos vas a dar ideas y eso es lo que necesitamos. Me parece. Sí. ¿Qué tips bueno, nos, da, nos darías, Neus? Sí, en este caso para las mamás, he me enfocado más en las mamás, pero... Quien quiera, pues será bienvenido, ¿no? A lo que yo... Claro, quería... puede adaptar también a la situación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, hay muchas situaciones en que las mamás tienen los nervios y pues no se están dando cuenta de que el niño está manifestando algo que es un poco el reflejo de, de los padres, ¿no? A veces los niños están alterados. Pues porque los padres están alterados también. Entonces, si un padre a lo mejor no, cuando regaña al niño, cuando le dice las cosas, lo dice en un tono alto o se lo dice sin mirarle, le chilla, eh, todo eso al niño le duele. El niño eso lo absorbe como una esponja, pero lo absorbe pues, de una forma que pues, eh, es agresiva para él. ¿no? Eh, entonces, él responde con agresividad. Entonces, en este caso... Lo mejor es pues, ir hacia el niño, hablarle a su misma altura, mirándole a los ojos, con la máxima suavidad posible y pues, eh, en un tono agradable, sin perder los nervios, hacerle entender al niño pues, que ha de cambiar o qué es lo que tiene que hacer, pero siempre hablándole desde la misma altura, para que el niño no se sienta inferior. ¿no? Lo que el niño pide es. Respeto y amor, ¿no? Claro, pero es completamente al opuesto a lo que, que, que hacemos, ¿no? Que, que es, le, le, te decía, la educación tradicional. Eh, la, el niño es el niño, ¿no? El padre es el adulto o en, en el caso la maestra. Y siempre, o sea, lo que nos aconsejan es justamente mantener esa distancia, ¿no? O esa distancia de él es el niño y yo estoy aquí. Claro, también nos han hecho entender que los niños, pues bueno, como son pequeños, pues que, que no saben tanto. Mm. Y ese es otro fallo, ese es otro concepto erróneo, ¿no? Porque los niños, pues bueno, si eres un poco espiritual, estás abierto a estos temas, los niños están más conectados a, a, al universo, a la sabiduría universal, ¿no? Entonces, para ellos muchas cosas no son justas. Y si lo analizamos bien, pues tiene su lógica, ¿no? Entonces, si partimos también desde esa base de decir, bueno, respeto a este niño, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿No? Tenemos que estar pues, receptivos ¿no? a la información que esta personita nos quiere dar. Sin, mm. sin juzgar que es un niño y que no sabe. Al contrario. Yeah. ¿Qué mensaje tiene para mí? Sí. Eh, que, que es un cambio total, ¿no? Como tú dices, desde la, la, la espiritualidad podemos comprenderlo así, pero sí. desde la um, formación, desde la sociedad, desde la tradición de nuestra sociedad, pues eh, es un cambio, ¿no? Que, que yo creo que hay que hacerlo justamente, ese es el objetivo de estos vídeos, es ir cambiando poco a, poco a poco la mentalidad. Entonces, la conciencia, ¿no? Eh, el primer tip sería hablar desde la misma altura, con un tono bien. suave. Hablar desde el... la misma altura con un tono suave. Bien. Sí. El segundo sería, pues, llegar a acuerdos. Es decir, muchas veces el padre o la madre, ¿no? Es un poco autoritario, ¿no? Y le dice, pues haz esto. Bueno, el niño no puede responder a eso. Porque el niño, su sabiduría y nada le dice que... Para él, eh, merece el mismo respeto que él le da a sus padres, sus padres se lo tienen que dar a él. Entonces, no responden bien a, a, a órdenes autoritarias, sino más bien, pues, proponerle, ¿no? Pues mira, si, por ejemplo, si te comes el primer plato, ¿no? Pues luego haremos un ejercicio, te haré un masaje para ir a dormir y te relajarás y, ¿no? O, Depende, ¿no? De la situación, pero siempre llegando, pues, a acuerdos, ¿no? Mm. Si no te apetece, te apetece hacer esto, ¿no? También proponerle, ¿no? Te apetece esto, que participe, participen, ¿no? Que no se siente inferior. Mm. Sí, sí, es, es un cambio brusco, es un cambio brusco porque yo voy pensando en mi propia educación y, y claro, es, es una educación, como les decía, el adulto tiene la razón, el niño tiene que recibir las órdenes y hacer todo como se le dice. En cambio aquí lo que nos está proponiendo Neus es hacer el cambio, tomar no al niño como un adulto, como un niño, pero que puede decidir, puede escoger. Entonces el segundo tip sería llegar a acuerdos, hacer acuerdos. ¿no? Sí, sí, y respetar su autonomía, ¿no? Para que él también pueda, pues manifestar sus deseos libremente y que se les tenga en cuenta. Bueno, el tercer tip, Neus. Pues el tercer tip sería la sanación de los papás, en este caso, ¿no? Porque muchas veces los papás, pues, tienen que mirar un poco hacia adentro, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy hoy? Eh, normalmente, ahora, pues, tanto el papá como la mamá trabajan, eso significa que la mamá también pierde un poco el, el papel femenino, ¿no? Eh, eh, a ver, el estrés que conlleva llevar una casa, ¿no? cuidar de los niños, llevar a más trabajar fuera de casa, pues todo eso a una madre, pues le, le colapsa su energía femenina. Entonces, muchas veces, pues claro, eh, se ponen alteradas y Entonces, en este sentido, tendrían que recapacitar y decir, a ver, estoy yo repitiendo a lo mejor un patrón que tengo de mi familia, que mi mamá también me hacía esto a mí, para no repetirlo a su niño. Entonces, bueno, también hay muchas técnicas de sanación. El yoga, por pues, ejemplo es una de ellas, ¿no? Pero bueno, hay muchas más. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, eh, ahora que, que estamos hablando, ¿no? a mí me vienen imágenes de mi propia educación y de lo que también he estado haciendo como, como maestra y, y bueno para el caso preciso de padres que tienen niños hiperactivos um, con, esta, con estas dificultades de atención de las que estamos hablando, eh, NEUS nos propone una sanación y eso, eso no sé cómo lo van a tomar ustedes, ya están dentro de este, de este mundo de que decíamos NEUS de la espiritualidad, de la toma de conciencia de este autoconocimiento, de saber quién es uno, justamente de qué creencias está hecho, de qué tipo de educación, qué hereda, qué heredamos de nuestros padres y de nuestros ancestros, quizás para ti sea más fácil de comprender. Pero si es la primera vez que estás escuchando esto, quizás haya un corte circuito, pero en realidad todo, todo, todo absolutamente, absolutamente viene de nuestra... Educación con los padres. Y es, eso es, eso es lo, lo peligroso, ¿no? Lo peligroso que podemos inconscientemente repetir. Repetir todo lo que hemos aprendido con ellos, bueno y malo, pero bueno, aquí nos estamos enfocando justamente en las cosas que podemos mejorar. Las, las podemos repetir. No diría las podemos repetir, las repetimos. Inconscientemente repetimos. Así que ese es el, el trabajo que nos está proponiendo Neus, es como padre, como madre, primero ver en nosotros mismos qué es lo, qué son las, cuáles son las partes rotas que tenemos que sanar para no transmitir los mismos patrones a nuestros hijos. Exacto, hacer un poco un examen de autoconocimiento ¿no? y, y valorar, a ver, cómo podemos mejorar y también pues, recurrir a técnicas que van muy bien. Eh, y bueno, que no tienes que tomar medicamentos, no tienes que ir al psicólogo ni nada de todo eso, sino que es un trabajo interno tuyo y que lo puedes hacer y puedes, puedes sanar muchas, muchas situaciones que hayas vivido y las puedes pues, reprogramar ¿no? en positivo. Sí, sí. Tú hablas de todo esto en tus, en tus libros, Neus. Sí, sí, lo que doy pues son herramientas, opciones para mejorar, para reprogramar todo lo que tenemos programado que ya no nos sirve y bueno, pues por ejemplo lo que es el transgeneracional, como tú has hablado de los ancestros, sí. esa es una técnica que funciona yo la he hecho y me ha ido muy bien, las constelaciones familiares también, sobre todo si hay niños en la familia que son hiperactivos, tienen un sentido muy muy profundo y haciendo la sanación los padres pueden sanar al niño. Esto lo explico claro. en los libros uh -huh. y, bueno, para mí es fundamental. Yo creo que es el primer paso de todo. La toma de conciencia de los padres. Uh -huh. sí. Bueno, muchas gracias, Neus, por todas sí. estas explicaciones, reflexiones. Yo espero, bueno, Neus, también de todo corazón que lo que charlamos aquí te dé algunas ideas a ti para mejorar tu vida. Ese es el objetivo. Los libros están... Eh, puedes encontrarlos en la página de Neus en Facebook, Instagram, también tiene su canal de YouTube. Así que ahí preguntas, comentarios, eh, uh, quizás adquirir los libros, que se los aconsejo. Es la única, la única manera justamente de mejorarnos es aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de personas que tienen la experiencia, el conocimiento. Así que no duden en eh, hacer preguntas, comentarios, entrar a la página de Neus. Gracias y hasta el próximo video. Gracias Neus. Gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós.